Hola amigos de Pescador, de Zona Pesca. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarle un par de combitos y algunos files y cañas por separado. Por ejemplo, lo que es la pesca de embarcado. Con rotativo, para dorado, para subir, para con carnada O el que quiera hacer trolling, también algunos modelos de sirven. Por ejemplo, tenemos la opción en la marca Waterlog, El file es el Tracker. de muy buena capacidad. Carretel metálico, manista de metal.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 esta es una opción en la marca 4 tenemos una opción en la marca eh, Omoto y la marca Colony por ejemplo, como era este, el drill es Colony, la caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasajeros de óxido de aluminio, eh, son drills con lentitud pero que acomodan muy bien el, el, el multifilamento que es algo que la verdad que se precisa bastante y con muy buen freno en este caso, eh, este modelito. Después, tenemos alguna opción en caña un poquito de, más blanda de punta aquello que le gusta hacer trolling o que necesitan algo más suave que, que, que, a la hora de sensibilidad eh, la caña es de la marca colony también es una más la caña 15 45 libras en grafito. con mango de corcho en este caso la verdad que está muy bien estéticamente y es una caña súper liviana en la mano la verdad que la puede tener todo el día eh, que no va a ser algo pesado otro modelo que también usan bastante, por ejemplo, es esta, que es llamar la línea Colon Tinsor, que es una caña de fibra eh, maciza en el tramo de abajo y grafito sólido en el tramo superior. Esto le da muy buena resistencia y mucha más sensibilidad. La usa mucha gente para picar en el mar haciendo jeep. Eh, la verdad es una caña que se la aguanta un montón tiene en este caso como verán el enchufe a rosca lo cual le da más seguridad a la hora de, de estar con la caña armada esto lo usan mucho para pesca pesada el Brasil lo usan mucho para pescar los bagres gigantes la verdad que está muy buena esta caña y es incluso un poco más barata que el tazí y por otro lado tenemos un modelo parecido a la blanca es el modelo Black Shadow también es un modelo en 15, 45 liras con mango de corcho todo en grafito, pasadero de óxido en dos tramos que para esa fecha también va muy bien y en este caso mostramos tres riles clásicos hay modelos más chicos hay modelos un poco más grandes en este acá tenemos un modelo por ejemplo de la Malcomoto, el Zip 300 eh, el modelo eh, Oto de moto y el modelo Sargus de Castor este es muy lindo estéticamente, trae una manija mucho más grande que el resto, Esto te da mayor comodidad para cuando estás pescando con carnada, haces menos recorrido y tenés más eh, distancia recogida eh, la verdad es que como les decía son riles con muy buen freno para esta pesca están especialmente preparados para, para el norte argentino o aquellos que la quieren usar embarcado de mar también son buenas opciones. Así que bueno, les mostramos algo de lo que tenemos, tenemos más variedad en distintas marcas, bienes un poco más chicos, cañas un poco más grandes también para que quiere una caña un poquito más grande. Así que nada, que nos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan, su consulta la sabemos observar de mejor manera, así que los esperamos.